les voy a contar una historia que viví hace mucho tiempo con mis primos Francisco y Jacinta fíjense que cierto día subíamos la pendiente con nuestras ovejas cuando comenzó a llover buscamos un refugio en una cueva y comenzamos a comer mientras veíamos cómo nuestras ovejas pasaban estaba rezando el rosario y pasábamos las vueltas muy rápido y solo decíamos Ave María, Ave María porque así podíamos tener tiempo para ir a jugar mientras jugábamos el juego preferido era el estar jugando con las piedras escuchamos un fuerte viento que sacudió los árboles y volteamos y vimos una hermosa figura blanca que se nos apareció y nos dijo: Yo nosotros tres caímos de rodillas y empezamos a repetir una y otra vez la oración que el ángel nos dijo hasta que nos quedamos tan cansados en aquel tiempo el mundo vivía una guerra y el ángel por medio de Fueron tres nos estaban preparando a mis primos Francisca, Jacinto y a mí para ver a la Virgen de Fátima, que ella nos traía un mensaje. Pero no todo fue fácil. Recuerdo ese día que Jacinta mi prima, estaba tan llena de emoción de haber visto a la Virgen y lo cual... No pudo guardar el secreto y pronto fue a contarlo a su mamá, lo que causó que mucha gente de ahí del pueblo en Portugal se diera cuenta. Mientras tanto en mi casa la noticia no fue recibida con alegría. Tuve mucho desprecio y me pedían que lo desmintiera. Y fuimos interrogados muchas veces, pidiendo que nos retractáramos de lo que habíamos visto, de las apariciones de la Virgen, y no nos creían. Así nos llevaron a la cárcel, nos decíamos que eran mentirosos y nos amenazaban de muerte. En esos días, nosotros demostramos nuestra fe que Yo, seis veces yo la veía y hablaba con ella y mi prima Jacinta la miraba y la escuchaba y mi primo Francisco solo la contemplaba vivíamos enfocados en Dios nuestros pensamientos eran rezar y sacrificarnos por los muchos pecadores Las persecuciones y acusaciones seguían y seguían. Así que Francisco se escondía en las montañas para orar, o se refugiaba en la iglesia Cuando un día la Virgen en esas apariciones nos dijo que mi primo Jacinto y Francisco se reunirían pronto con ella y así fue, pero yo me quedé allí un tiempo más en el que dediqué mi vida a Dios y todo lo que hicieron mis primos, Jacinto y Francisco. Sus oraciones y sacrificios estaban dirigidos al bien de los demás y obtener que el mundo cambiara que la sociedad se transforme para que todos sigamos no sigamos los instintos malvados y el egoísmo sino que pensemos mejor en vivir según los deseos de Dios nuestro Señor a Armando Palaira, a Cinturiseo, a Cinta, a Francisco Justi. Te lo pedimos, señor. Amén. Hasta la próxima, amigos. Bye-bye.